Pero ya se lo anticipábamos. Una nota positiva a esta hora de la mañana. A ver, poca nada de aire fresco y nos vamos a algo positivo, porque entre todo lo malo que está ocurriendo en la pandemia, porque hay muchas cosas malas, también hay muchas cosas buenas que están surgiendo. La innovación, el tema del emprendimiento, resulta que no se detiene. La vicepresidencia de la República, en conjunto con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, hicieron una alianza con diferentes universidades para lanzar el, el, el lema Súmate al reto, el cual tiene como objetivo... Eh, buscar eh, que la comunidad científica presente propuestas viables para enfrentar el COVID 19 Hoy vamos a conversar con Alejandro Farfán, quien conforma uno de los grupos que presentaron una propuesta. Alejandro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Guillermo, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Alejandro, ¿Cuál fue la propuesta que usted y su grupo han presentado ante la vicepresidencia y CENACIT? Nosotros hemos presentado un proyecto llamado El uso de recursos alineados al currículo nacional base Para la planificación del aprendizaje en comunidades de idiomas mayas Este proyecto lo que contempla es que vamos a alinear y digitalizar Algunos recursos de aprendizaje en idiomas mayas Para ponerlos a disposición de los docentes a través de diferentes tecnologías Una de ellas es una aplicación móvil que los docentes tendrán en sus teléfonos Y que podrán utilizar incluso cuando no tengan internet esta aplicación les permitirá desarrollar procesos de planificación del aprendizaje para los alumnos y además los mismos contenidos se van a instalar y se van a actualizar en algunos microservidores que se encuentran ya más o menos en 350 localidades rurales de Guatemala gracias a microservidores de la organización World Possible, que, que se llaman Rachel. Lo importante aquí es que se están tomando los contenidos del Currículo Nacional Base del Ministerio de Educación que están ya alojados desde hace más de ocho años en el sitio CNB Guatemala, punto RG, y que recibe más o menos 200.000 visitantes al mes, su gran mayoría educadores, y se van a poner a disposición de estos docentes que están en comunidades muy rurales, muy alejadas, con recursos que están en idiomas mayas para que los niños puedan aprender en, sus propias, en su propio idioma. Señor Farfán, buenos días. Juan Francisco Romero les saluda. Eh, Con esta proyección se podría hablar de un, de qué porcentaje del país podría verse beneficiado o a qué porcentaje del país podría acceder a estos recursos y a este programa. Realmente el, el, la, la solución va a estar disponible para toda la población, dado que va a estar eh, disponible en Internet. Eh, como les decía, el, el portal cnbguatemala.org, que es parte de este proyecto, está disponible de forma gratuita, generalizada para todo el mundo desde hace ocho años. Entonces el alcance está del 100%. Realmente la limitante por acá es el acceso a dispositivos tecnológicos y el acceso a conectividad de Internet. Por eso es que a través de este proyecto, como les indicaba, en la primera fase que, que pensamos ejecutar, se va a beneficiar más o menos a 20.000 estudiantes y 5.000 docentes. Eh, en, en muy pocas semanas de implementación vamos a tener acceso a esa área de cobertura. Eh, poder llegar a todos los docentes y poder llegar a todos los estudiantes será solo cuestión de tiempo y de adopción de la tecnología, dado que una de las grandes ventajas de este proyecto es que no requiere proveer de un dispositivo a cada uno de los docentes sino que los docentes utilizarán el dispositivo con el que ya cuentan y es una realidad que arriba del 98% de los docentes ya tienen un teléfono celular eh, entonces esa es una gran ventaja también ¿Cómo cómo ha sido la recepción? Ya que entiendo que han tenido acercamiento con, con docentes, que probablemente ha sido uno de los problemas que esto de, este nuevo paradigma de educación nos está dando, ¿verdad? El adecuarnos al uso de la tecnología y modificar la clase convencional, la clase de estar en un espacio físico, en un aula, para hacerlo en una forma virtual. ¿Cómo les ha ido en esa mediación o en esa relación con los docentes con quienes ya han trabajado el proyecto? El, el proyecto en este momento todavía no empezó a ejecutarse, sin embargo hay un indicador que, que responde a su pregunta. El, normalmente en el mes de enero se reciben debajo de 200.000 visitantes a este portal de cnbguatemala.org. En enero es muy importante las visitas porque los docentes están en proceso de planificación de las clases que van a impartir en, en, en el año y este, particularmente en el primer trimestre o bimestre del año escolar. Eh, generalmente empiezan a caer esas visitas en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril. Y lo que está sucediendo ahorita, estamos viendo que en, durante la cuarentena hay una demanda bastante desproporcionada para registros históricos en este portal. ¿Eso qué significa? Que los docentes, al estar alejados del aula, al estar desde casa y al necesitar proveer de, de herramientas educativas a sus alumnos, están demandando este tipo de información de una manera muchísimo mayor. Eso eso significa que nosotros estamos viendo que los docentes sí están refiriéndose y volteándose a buscar de herramientas que estén disponibles en, la, en, en medios virtuales para poder hacer su trabajo, y tenemos entonces una esperanza sumamente fuerte de que los, de, los eh, docentes van a hacer un muy buen uso de este proyecto. Me, me llama la atención porque uno de los retos que siempre hemos tenido como país es eso de, de poder facilitar la, la educación a cada comunidad y en este caso a los niños de las comunidades en su lengua o en su idioma natal eh, ¿Qué tan fácil, qué tan complicado ha sido poder adaptar, poder hacer todo y preparar todos los materiales en la diversidad de lenguas que, e idiomas que tenemos en nuestro país? Sin ninguna duda ese es uno de los retos más grandes porque si bien ya existe un un catálogo de materiales didácticos en los distintos idiomas eh, mayas y los distintos idiomas que, que, que tenemos en, en el país eh, falta muchísimo falta muchísimo por hacer y lo más importante es que aún si nosotros tenemos algunos materiales en idiomas eh, de, de, de, del país eh, estos tienen que estar relacionados con, con el CNB con el Currículo Nacional Base que, que básicamente dicta eh, cuáles son las competencias que tienen que desarrollar los docentes en sus alumnos Y la, la temática que tienen que ir aprendiendo Para poder desarrollar esas competencias Entonces el reto es sumamente fuerte En, en, en tener una total cobertura De los materiales didácticos Y luego relacionarlos al, al CNB Por lo tanto, sí debemos reconocer Nosotros, lo, todos los participantes De este proyecto Que es uno de los retos más importantes Con los que nos vamos a enfrentar sin embargo, lo vemos con, con mucha esperanza eh, que existen ya organizaciones que están desarrollando materiales y que están apoyando también a este, a este relacionamiento con el CNE. Para terminar, señor Forzaña, agradeciéndole su tiempo, eh, dentro del proyecto que ustedes presentaron ayer, ¿cuál sería el papel de la CENACIT o cuál sería el papel del Ministerio de Educación para fortalecer y colaborar en esta interesante propuesta que ustedes hacen? Es, es eh, importante reconocer el papel que hace Senací porque su rol más importante, además de hacer esta convocatoria, pues será de acompañamiento a los proyectos, a los dos proyectos que, a los dos equipos que han sido seleccionados. Eh, lo que nos, nos han indicado es que nos van a acompañar para que nosotros llevemos este proyecto a un punto en el que sea factible el conseguir fondos. El, la convocatoria per se, el reto per se, no, no pone a disposición de los proyectos fondos, pero nos han dicho que nos van a acompañar a buscar fondos de algunos eh, posibles donantes, así que ese es el, un valor muy importante que vemos. Del lado del Ministerio de Educación, nosotros esperamos muchísimo apoyo también, porque es, es, es un gran aporte que se va a estar haciendo al sistema educativo del país, por lo tanto, en, en algunas direcciones eh, del Ministerio de Educación esperamos que puedan apoyarnos con apertura de la información, con algunos rec recursos que ya existen, que nosotros podamos poner a disposición de los docentes, ¿verdad? Perfecto, señor Alfa, Fran, muchísimas gracias por su tiempo para la Red Deportiva gracias a ustedes, buen día. Gracias a Alejandro Fafran. nos acompañó, platicándonos con relación a este proyecto presentado ayer al CELACIT alineados al Currículo Nacional Base para la Planificación de autoaprendizaje de Estudiantes de Comunidades de Idiomas Mayas con poco acceso a la tecnología, una de las variantes que sin duda se está aplicando hoy en la educación y que ha cambiado totalmente las circunstancias y las eh, situaciones, se habla que en la mayoría de lugares a inicio o se piensa que lo más probable es que el resto de, al menos hasta mediados de año, la educación tenga que realizarse en esas circunstancias, es una forma virtual. Y este es un interesante proyecto, una interesante propuesta de llevar esa educación a cada una de las comunidades en su idioma y lengua materna.